Ok, eh, yo no, vamos, vamos a conversar ahorita que todos vienen de comer. Esta presentación se trata más de, de, que, de que discutamos, ¿verdad? Entonces es una presentación medio chiquita y lo importante aquí es, eh, es algo que estamos desarrollando con Town y Chao y creo que necesitamos ayuda. Para, para ver qué nos está faltando. Eh, y la pregunta es, aquí es, ¿qué estamos, ¿qué estamos modelando o qué estamos evaluando? Si el nicho fundamental o el nicho realizado. Eh, y si están trabajando con especies invasoras, con pestes, con, con enfermedades, si ustedes venderían a sus hijos por ese modelo. Dicen, no, yo creo y, y ese, ese está bien hecho. O si... Nos animamos a decir, no, yo le creo el 50% a este modelo porque, porque no creo en los datos o porque no creo en el algoritmo. Eh, ya, ya han hablado sobre el AUC, eh, sobre cómo eh, identificar errores de omisión o errores de comisión, y en esto yo quería solo dar el ejemplo que por ejemplo cuando estamos trabajando con plantas o con aves eh, los modelos tal vez tenemos ahí error estamos en este en este ejemplo el, el error de comisión es que esas partes donde terminan las flechas tal vez ahí sí sí puede estar la especie pero mi modelo está prediciendo de que no ¿verdad? entonces tengo ese error eh, pero tal vez estoy trabajando con una orquídea o con un canario y, y pues no, no hay tanto problema si, yo, si mi predicción es subestimada, pero cuando estamos prediciendo con otras especies que eh, el costo puede ser alto, entonces tenemos que balancear esto, eso que estamos dejando de, de predecir, ¿verdad? Eh, Parte del, de lo que yo uso bastante para diseñar los estudios se basa en este libro, de, de, de, cuáles son mis supuestos y qué, estoy, eh, qué me animo a arriesgar a la hora de que yo estoy calibrando mis modelos o estoy diseñando mi estudio. ¿no? ¿Qué, ¿Qué estoy perdiendo a la hora de dividir los datos y cómo estoy dividiendo los datos? Eso quisiera platicar un poquito más. Eh, a mí me gusta insistir con esto del la parte geográfica y la parte ambiental a la hora de dividir los datos. Y eh, un, un ejemplo bien bonito para esto de dividir los datos, para ver si realmente estoy desafiando al modelo o no, eh, a mí me surgió cuando estaba estudiando en Chile eh, y salió el ejemplo de trabajar en esta zona del norte de Chile, en donde está el desierto de Atacama, por ejemplo, imaginando que yo tengo una, unos, unos datos de ocurrencia ahí eh, y yo quiero tener puntos... Que van a estar geográficamente independientes. Voy a partirlos como aprendieron ustedes a partir los datos aquí. Tengo un punto de calibración y tengo un punto de evaluación del otro lado. Yo los dividí ahí 50-50, por ejemplo. Pero cuando voy a la zona de estudio, cuando voy a pensar ambientalmente, eh, aunque estén lejos, son como que lo mismo, ¿verdad? Uh, ambientalmente tienen los mismos valores. Entonces, si yo estoy calibrando el modelo con el rojo, y lo estoy evaluando con el azul, realmente es el mismo valor ambiental. Entonces, el, al modelo lo estoy evaluando geográficamente, pero no hay ningún desafío para el modelo en términos ambientales. Entonces, cualquier eh, algoritmo va a pasar esta prueba fácilmente. Eh, lo que hemos estado viendo aquí, de eh, eh, ver los puntos de calibración, que digamos, esta es mi área de estudio, yo tengo mis eh, presencias, las divido, unas para calibración, unas de evaluación. Fue un eh, manuscrito que yo saqué hace poco trabajando con Rabia en Colombia y pues volví a hacer esos análisis porque básicamente lo que ellos estaban diciendo es que había mucho riesgo de transmisión en donde había muchos puntos. Maxen, así como viene de, de, de Internet, ¿verdad? Eso sea, le metieron las capas de Google. De BioClean, los puntos lo corrieron y dijeron aquí donde hay mucha densidad hay mucho riesgo y básicamente en donde no hay datos ellos dijeron pues no hay riesgo de rabia aquí para el ganado entonces es, esos mensajes que le estamos dando a las autoridades de, de salud están bien peligrosos pues volví a, a evaluar las, la, eh, con todo lo que ustedes han aprendido, todos los, los protocolos había un evidente sesgo de muestreo ahí eh, con esas zonas donde tengo mucha densidad de puntos, todo geografía, ¿verdad? Le bajé eso para eh, tratar de reducir un poco el sobreajuste del modelo y en lugar de tener un montón de puntos por píxel, que son los verdes, le dejé solo uno por píxel, este, con eso calibré el modelo, ya un poquito menos, menos eh, sobreajustado, menos información redundante, eh, entonces de esto pasé algo como esto, o sea, yo estaba siguiendo todo lo que, lo que dice el libro. ¿verdad? Eh, calibré los modelos, lo mismo hice para mi tesis, hice lo, las particiones, eh, nomás que aquí en lugar de hacerlo así en forma de cruz, como Chile era muy flaco, entonces lo hice latitudinalmente, calibré los modelos, eh, una zona de evaluación, otra de calibración, corté esta parte y ya usé los datos que yo había guardado antes para ahora eh, ver si el modelo está prediciendo bien o no. Lo mismo, nomás más que en otro escenario eh, latitudinal. Y este es un, un paper de, de Monkeypox que es otra enfermedad eh, que está afectada en África, y afecta a la, a la gente. Y aquí los investigadores otra vez eh, hicieron esa partición, ¿verdad? para decir que al final el modelo sí es, estaba mejor que al azar, eh, y eso, era, eso, es, eso es más o menos lo que estamos tratando de hacer después de evaluar los modelos, generar un, un mapa final y eso es lo que eh, sabemos hasta ahora, ese es el estado del arte y ahí es donde yo quiero eh, que nos detengamos un poquito para ver eh, qué es lo que estamos modelando porque yo ya les había mostrado que esto es lo que pensamos nosotros que es un buen modelo está prediciendo los puntos independientes que yo tenía, y abajo un mal modelo, ¿verdad? Un modelo que se ajustó mucho a los otros datos que se usaron para calibración, con las métricas que usamos, este también que predice todo sería un mal modelo, pero eso es nomás pensando geográficamente, ¿verdad? Aquí no estamos usando nada de las condiciones ambientales, otra vez distintos escenarios de cómo sería una buena o mala predicción. Ah, esto no es tan interesante, y cuando empezamos a hacer estas métricas del partial rock del AUC, de tasa de omisión, empezamos a discutir con Chao, ok, ¿qué métrica vamos a usar? Ah, las todas, sí, pero no, las métricas generalmente no, no se ponen de acuerdo, una dice una cosa, otra dice otra, entonces empezamos a discutir, que realmente nos dan cuatro horas discutiendo, y terminamos enojados, y tener un chino enojado es, es problema. Entonces si quería tener la razón, y yo también quería tener la razón, eh, nos dimos cuenta que las métricas ni están de acuerdo, y nosotros tampoco estamos de acuerdo, ¿verdad? pero eso es, eso es nomás en, en parte laboral somos súper amigos, ahí está Chao cuando estuvo visitándonos en, en Minnesota ahí está su hijo, Sishua y Valesca mi esposa, entonces después de, después de diseñar los estudios ya, ya viene la calma pero para salir de dudas, lo que estamos haciendo ahorita es que eh, estamos trabajando con unos modelos de nicho en donde nosotros estamos controlando el sesgo del muestreo esto es Dijimos, bueno, vamos a hacer una especie que se llama Luna. Y Luna tiene este, en, la, en la parte del centro, ese es el nicho fundamental. Entonces lo que hicimos es hacer diferentes escenarios de muestras, de cantidad de información que yo tengo para, este, para esta especie. Y tenemos algo así. Eh, tenemos eh, media luna, por ejemplo, y tenemos, no sé cómo se llamará, luna nueva, que es esa como, como cuando te comes la sandía, y esa, la otra gris, que está casi más llenando, ¿verdad? Eh, la, el gris fuerte. Entonces, para ese nicho fundamental, tenemos diferentes niveles de información eh, en la forma de estos, de estos muestreos. Algo que hicimos aquí es que estamos pensando en espacio ambiental solamente y aquí cada uno de los puntos eh, en la nube vale lo mismo o sea no tengo muchos en un solo en una sola de estas cruces y a veces en, cuando están trabajando en los modelos de Maxent tienen muchos puntos que tienen exactamente el mismo valor geográficamente están en otros lugares pero tienen el mismo valor entonces aquí el modelo se va, va, va a pesar mucho, digamos, exactamente en ese valor ambiental. Entonces, a la hora de que si nosotros realmente queremos bajar el sobreajuste de un modelo, hay que darle eh, información que no, en donde no pese mucho el muestreo. ¿Verdad? Okay. Entonces, nosotros hicimos, eh, yo creo que está por ahí, más de 3.000 modelos y probamos todas las distintas formas de la nube. De la luna. Aquí en el lado izquierdo tenemos eh, el mínimo de información que es la luna nueva con eh, los parámetros por defecto que trae Maxent. Eso es lo, que, lo mejor que puede ah, eh, ajustarse Maxent solito. Después tenemos al, al otro lado, de último, eh, ok, perdón, perdón. Después en el segundo, en el medio, tenemos el mejor Maxent según AIC el, el máximo en donde yo pierdo el mínimo de información según los datos que tengo. Eso es lo que mide la el IC, ¿verdad? ¿Cuánto estoy perdiendo de información? Entonces, ese era el, el, el mejor, que era IC igual a 0. Y este, uh, ICC igual a 0. Y aquí tenemos, por ejemplo, que este fue lo mejor que, maxing, que, que, este, eh, que esta métrica nos puede dar, ¿verdad? El mejor escenario es este. Y de último tenemos una en donde antes de nosotros correr los modelos, antes de tocarlo, dijimos, órale, imaginemos que las especies no tienen forma, los bichos no tienen forma de luna nueva, y mejor imaginemos que los bichos tienen forma de leopardo. Con ese supuesto solo usamos cuadrático, ¿verdad? Y ahí sí, con ese, con ese future, con esa característica o ese tipo de, de, de parametrización. Eh, ahí sí movámosle el parámetro de regularización porque ahí no, sé, no sabemos cuánto es. Entonces, con el supuesto de usar solo cuadrático, vimos que aunque tenga malos datos, aunque tenga muy pocos datos, me reconstruye lo que yo quería saber con mis supuestos a priori, ¿verdad? antes de tocar los datos. Entonces, aquí, nos, aquí ya, ya la cosa se detuvo un poco y dijimos, órale. Entonces, eh, si uso AIC, realmente no estoy tratando de reconstruir un nicho fundamental según mis supuestos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí es la, la, luna, la mitad de la luna. En el primero, a la izquierda, tenemos eh, Maxent por defecto, sin cambiarle nada. Eh, y esto es lo mejor que puede hacer Maxent. En el segundo, tenemos el mejor de 3000 modelos, según AIC y se parece muchísimo al Maxen por defecto llegamos al punto de comparar un montón de modelos con un montón de especies y nos dimos cuenta que a pesar de un montón de trabajo de un mes de estar corriendo realmente los modelos, los mejores de un AIC no, no eran muy diferentes del, del modelo que hace Maxen solito entonces yo a, a, al inicio cuando empezaba a ser revisor y salió lo de AIC yo decía, si no tienen AIC, no <risa> Tienen que, tienen que hacer ese, esa evaluación, y si no, lo siento, pero no. Ahora, eh, si miro un, un modelo que está por defecto, pero lo hacen, y yo siento que realmente saben cómo funciona Maxent, si me dicen hicimos esto, por esto y esto. Eh, por ejemplo, si lo, si lo hace Rob Anderson, y usa Maxent por defecto, digo, ah, no tenía mucha información, entonces quiere ver cómo el modelo ajusta solo a los datos. Entonces, yo no estoy castigando mucho eh, la parte metodológica de no de usarlo por defecto. Puede estar bien si estás explorando, por ejemplo. ¿verdad? Yo, yo le he bajado bastante al, al tema de, de ser muy duro y decir, ahí sé, porque ahí sé es lo máximo, porque ya nos estamos dando cuenta que tampoco estoy ganando muchísimo. Ahorita vamos a ver más, ahorita vamos a ver más, porque, porque esto es... Esto es palabras mayores, y, y por eso es lo que quiero discutir con ustedes, a ver qué piensan de eso después tengo en eh, Maxel otra vez solo tengo la mitad de información del nicho asumo cuadrático y otra vez logro reconstruir lo que yo andaba buscando mi supuesto ya le doy más información y vean el, el, el que está a la izquierda que es por defecto este el centroide como que ya se va acercando más después el, el mejor el que está en el medio es el mejor Maxent de 3000 y este, de último otra vez cuadrático y ya logra replicar lo que yo estaba eh, queriendo proponer eh, desde un inicio finalmente cuando yo le doy toda la información, cuando realmente hago un muestreo así tipo, soy millonario eh, y miren el Maxent como bien por defecto, este, replica bastante lo que yo originalmente había, había pensado, o por lo menos eh, el, el Maxen por defecto se parece muchísimo más ahora al mejor de los 3000 modelos. Otra vez, ¿verdad? Y estos se parecen mucho al, al mejor modelo según mis, mis supuestos, o según lo que yo me quiero arriesgar. Si yo conociera muy bien la historia natural y la fisiología de, de mi especie. Eh, la conclusión de este último es que si tú tienes datos geniales, ahí sí el AIC, yo creo que eh, vale mucho más que cualquier otro, eh, otro enfoque como usarlo por defecto, por ejemplo. Eh, si tienes muy buenos datos, incluso yo diría que un oh, Maxen más ser, más ser así por defecto no va a estar tan mal. Entonces, eh, aquí la calidad de los datos es crucial eh, si yo no quiero hacer ningún supuesto a priori. Si yo voy a decir, voy a confiar en mis datos, que, lo que, lo, que, que sea lo que los datos digan, eso yo lo haría si yo tengo muy buenos datos. Lo, lo malo es que yo no sé cuándo tengo buenos datos. Eh, y después de un montón de estas evaluaciones, de miles de evaluaciones que hicimos, algo que sí fue bien consistente es que un modelo lineal siempre fue malo Siempre fue eh, en contra o uh, no replicaba bien el patrón de los datos y jamás replicó, replicó bien eh, mi, mi supuesto que yo eh, generé al, al pensar que la especie tenía esta forma elipsoidal De hecho, cuando le metí todos los datos como aquí, la predicción no es buena. Esto es, esto es lo que salió de todo este background otra vez cuando yo ah, hicimos cuando hicimos 3.100 modelos para ébola nos salieron unas cosas bien bien bien raras por ejemplo el maxen eh, como viene de, por defecto eh, prediciendo más altos algunos poquitos píxeles por ahí este, después el, el mejor maxen de los 3.000 con un aic c de cero, o sea, el, el, el que a lo mejor hubiera escogido eh, no, me, no me daba los valores de alta predicción aquí, por ejemplo, si no están por acá o por acá, entonces con estos datos ¿cuál debería ser mi supuesto? ¿cuadrático o, o uso un tipo de bioclimo o ¿qué debería de ser yo en un escenario como este en donde yo no tengo ni la menor idea de de cómo sería la nube del nicho fundamental aquí. Tal vez estoy en una orillita, ¿verdad? De, de, del nicho fundamental, no lo sé. Los datos son muy pobres. Este, empezamos a probar eh, estos modelos para Ébola con cada uno de los features de Maxent. Modelos o predicciones completamente distintas con cada uno. ¿verdad? Entonces, es muy peligroso cuando yo tengo mis... Eh, supuestos si, si escojo mal las predicciones van a ser bien, bien raras eh, va a ser muy difícil para mí interpretarlas este es un resumen de los valores de AUC para nuestros 3100 modelos de ébola y los valores más, escogimos los top 10, los 10 mejores modelos y están aquí arriba, son los puntos verdes y esos puntos verdes dicen este modelo es de los mejores y si se dan cuenta tienen eh, futures que están bien raros, ¿verdad? No, no, es como, no hay como un patrón que sea consistente. Después eh, mido el ICC y los mejores modelos son los que tienen alto o tienen bajo. Bajo. Entonces aquí ahora los mejores van a estar al, al, al fondo y escogimos otra vez los 10 mejores eh, y son los que tienen los puntos azules este, y otra vez está medio, medio rara la, la, los patrones, ¿verdad? Eh, por lo menos, esto me ayuda a identificar cuáles sí serían los peores y con los que tengo que tener cuidado, que son los verdes donde pierdo mucha información en función de mis datos y si se dan cuenta aquí donde está cuadrático, bueno, Cuadrático fue súper consistente porque siempre hacía como lo, los mismos. Sin importar el valor de regularización, siempre se parecían los modelos. ¿verdad? Pero el AIC nunca fue el más bajo para ellos. Ok. Este eh, pues no me acuerdo qué es esto. Ah, esto es esto de aquí. No más que le hacemos zoom. Y es algo así, ¿verdad? Entonces, ya nomás para ver cuál es el, el patrón general de los valores de AIC para todos los diferentes futures, cuáles cuál deberían de probar, porque al inicio, en el paper de, de Buscarella, que está súper bueno porque ellos evalúan una especie real y van probando eh, los AICs, este, nosotros cuando empezamos con Chao, órale, ¿cuáles futures usamos? ¿Qué combinaciones? No, no sabíamos. Entonces dijimos, pues las todas, nomás que son un montón. Lo que me puede servir esto es para decir, tal vez no tengo que usarlas todas, tal vez tengo que empezar a escoger unas cuantas, ya para, para no, no tardarme meses, digamos, en el estudio y hacer cosas innecesarias. Y al final, lo que, lo que, a, al, al acuerdo que llegamos con Chao, para ya no seguir peleando, es algo como esto, esta es, esta es la figura que él hizo la idea es de que si tú quieres esto es, ustedes, ustedes me dicen estoy mal o no lo que estamos discutiendo es que tal vez si tú quieres modelar el nicho realizado, ¿dónde está? ¿dónde está? Sin, sin mucha predicción de dónde podría sino ¿dónde está? algo más descriptivo podría ser tengo el nicho eh, realizado a la izquierda entonces la importancia de las métricas de evaluación va a ser muy alta por eso la línea roja está ahí, pero si tú quieres ver distribuciones potenciales, si tú quieres realmente modelar el nicho ecológico, si tú estás pensando en el fundamental, las métricas de ajuste del modelo a los datos, la importancia según la línea roja va, ¿Verdad? y ahí entonces lo que lo que estamos nosotros pensando es que ahí los supuestos son más importantes. Ahí tal vez ya, ya vale la pena más decir, bueno, basados en estas tres otras especies que se parecen, pensamos que va a ser ya como que no debo de darle tanta importancia a cómo están distribuidos mis datos y debo darle más importancia a lo que yo sé de la fisiología o de la biología de las especies, ¿verdad? Yo pido una pregunta. Eh, el modelo el parámetro lineal lineales ¿no? ¿No, no, no, no, nunca se ajustó algo así pero combinado con otros eh, si dan un AIC muy bajo ¿no? en este caso porque el lineal tiene un AIC muy bajo si en este caso no, no fue no fueron de mejor ok uh, una de las una de las cosas aparte de, de que eh, el AIC mide la información que se pierde ¿Verdad ¿Qué tan Si tengo mi línea, ¿qué tan separados están los datos de ese modelo? Otra cosa que mide es qué tan complejo es mi modelo. Si yo uso lineal, es, va a ser súper simple. Es un, no me estoy haciendo bolas, es, una, es un modelo bastante simple, sencillo, pocos parámetros, y ahí gana. Ahí, ahí recibe poco castigo. Si tengo un modelo un poco más complejo, y ya la cosa se pone más, más dura castiga castiga la ICE, que tenga muchos parámetros es, esa diría yo que sería una de las causas por las que estoy teniendo estos, estos patrones sí. gracias bueno finalmente eh, esta es un, solo una, una comparación para que vean dos algoritmos Maxen y Kernel Density Estimation o, o estimación de densidad de kernel en el espacio mental vean cómo se ve el default eh, por defecto de Maxent en A versus el default de Kernel Density Estimation ¿verdad? en este, en este Kernel Density Estimation estamos usando binario entonces todos tienen el mismo valor ahí. pero lo que quiero que vean es que si yo estoy pensando tal vez en algo que solo quiero replicar los datos que tengo un nicho realizado, puede ser tal vez aquí me vale la pena buscar un algoritmo que sí se ajusta bien a la forma de mis datos eh, comparado con otros que son tal vez está más complejo ¿verdad? si eh, usamos la función cuadrática con el mínimo de información y estoy buscando el nicho fundamental mi supuesto, nuestro supuesto en ese momento era elipsoidal Súper bien, eh, Mansen Y cuando tengo, bueno, el resumen al final que ustedes ya lo vieron Cuando tengo muy buenos datos y estoy buscando el fundamental Mis supuestos o no, van a poder reconstruir lo que podría ser un hecho fundamental ¿Verdad? Para Pregunta número uno para ustedes, algo que, que, que me gustaría que discutiéramos, eh, porque ahorita hemos estado trabajando esto como solitos, eh, y van a ser estas tres preguntas, yo creo que voy a parar el video, porque si no va a ser, nadie lo va a ver, ok, ah, no, esto, esto, esto no es el video,